Señora ministra, ni su ministerio ni su Gobierno pueden obviar la responsabilidad que tienen en este asunto utilizando el comodín de las comunidades autónomas de las competencias, porque su ministerio y su Gobierno tienen la responsabilidad de la falta de financiación en las comunidades autónomas. Eh, respecto a la solidaridad y la, y la caridad. Si quiere ver la diferencia, le recomiendo que lea a Galeano, no se la voy a citar yo, pero sí le voy a decir que a nuestro grupo parlamentario nos parece muy preocupante que se aplauda desde el Gobierno y desde otras instituciones este tipo de gestos, porque cuando la filantropía empresarial entra en un sistema público de salud infrafinanciado, hasta los límites de la sostenibilidad extrema, el mango de la sartén ya no la tiene ni el Gobierno ni las, ni las instituciones. Mire, la sanidad española se caracteriza por tener un importante problema de infrafinanciación íntimamente ligado a que nuestro país es uno de los que menos impuestos recauda de todo nuestro entorno, porque las grandes empresas evaden contribuir a financiarla vía impuestos, montando entramados societarios complejos para pagar menos impuestos en España de los que les corresponderían si actuasen sin hacer sobreesfuerzos para eludir los mini esfuerzos del fisco español. A nuestro grupo nos preocupa y mucho que quienes más aplauden estos gestos son quienes más se oponen a reformar un sistema fiscal para que garantice una financiación sostenible, duradera y adecuada para las necesidades de nuestro sistema sanitario. Nos preocupa y mucho cómo se ha elaborado este estudio de necesidades, nada más y nada menos que del abordaje sobre el cáncer, señora ministra, y si hay que entenderlo, dentro de una estrategia o, por el contrario, la decisión de las prioridades sobre qué, dónde, cómo y cuándo invertir y cómo dotamos a la sanidad pública de medios, dependa de las preferencias o de las voluntades más o menos mediáticas de una persona. Señora ministra, nos preocupa y mucho que estemos en una regresión aplaudiendo gestos como esta donación que hace unas semanas un gran periodista comparaba con aquella escena de la novela Los santos inocentes, en la que la señora Marquesa llegaba al pueblo el domingo repartiendo limosnas para dejar contentas a las familias más humildes. Señora ministra debería estar orgullosa de pagar con la caridad de alguien que se lleva a fábricas de España para no pagar salarios dignos e impuestos, aquello que debería asegurar para tratar a los ciudadanos y ciudadanas como corresponde a su compromiso adquirido con el país por su condición de ministra de Sanidad. En definitiva, a nuestro grupo parlamentario, que también estamos muy orgullosos de ser españoles y también somos patriotas, creemos en nuestro grupo creemos que la cuarta silencio de Europa merece una sanidad pública de primera, Vaya terminando, de primera señoría, con los impuestos de todas y todas, también de las grandes empresas, y no una sanidad pública de beneficencia y no un sistema patrocinado de salud.